Este proyecto nace en el 2016, es un recorrido por el río Llobregat. Se trata de un paisaje residual que mezcla cemento con zona periurbana, con agricultura y la verdad es que el primer impacto cuando llegué a la zona fue desagradable. La manera de enfrentarme a ello fue jugando, fue despedazando eh, el paisaje que me iba encontrando y creando collage y fotomontajes a través de la deconstrucción. Luego ya hay un acercamiento a la naturaleza y está el agua a través de los cardos. Me encuentro con campos de cardos que parecen campos de amapola y esta serie está hecha en fotograbado. La última fase ya es una aproximación al agua del río. Son aguas contaminadas, sucias, llenas de barro. Sin embargo ahí descubro el silencio y una evocación a la belleza en un lugar que en un principio era solo cemento para mí y una zona periurbana residual.